Ante las irregularidades y los constantes accidentes en el transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla informó que será reactivada la revista vehicular y se instalará un sistema de seguridad ciudadana C4. Omar Álvarez Arronte, titular de la dependencia estatal, señaló que estas acciones permitirán reforzar las inspecciones a las unidades del transporte público, con el objetivo de garantizar que las y los poblanos cuenten con un servicio seguro y eficiente. En el caso de la revista vehicular, comentó que existen 30 unidades de la dependencia para llevar a cabo las revisiones al transporte público, aunque es posible que algunas necesiten reparación. Se habilitará un C4 para supervisar en tiempo real a las unidades y conductores del transporte en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. El titular puntualizó que para ejecutar dichas acciones volverán a utilizar las cámaras que fueron instaladas en años anteriores.